¿Cómo están? Mi nombre es Jason Arauji Bienvenidos a un nuevo video. Sí, un video, ya sé, más de dos años subimos, no he subido video por causas como no sé, cualquier vaina, porque la verdad estás estudiando y trabajando a la vez. Voy a estar haciendo más videos actuales, ya me motivé. Y si mejor yo me vamos para no a estar perdiéndome cosas sobre mí en vez de cosas sobre tal cosa. Sí. Cosas sobre mí. Y ya, boom. Primera cosa, Jason Leraus Lazaro, 17 años, Color favorito, negro. <risa> yo nací en Puerto Guzmán, no, vivo en Puerto Guzmán, nací en Mocoa, culo, pues ahí nací, Mocoa Putumayo. Actualmente estoy viviendo en Puerto Guzmán Putumayo. no me gusta ver a una persona decaída, triste o que le bullying. Bueno, bullying, bullying, porque si yo hago bullying a un amigo y él me hace bullying, eso es amor, cariño, no sé. Tal es que es así. Mi color favorito es el negro. Ya lo saben. Otra de las cosas que mi primer beso fue a los 7 años. Qué ven güey. Me gusta el deporte que no tenga que hacer mucho de deporte. No mentiras. Yo me gusta ir al gimnasio nada más. Otra cosa sobre mí, voy al gimnasio. Aunque no lo crean. Lo sé. <risa> Soy un poquito adicto al internet. Sin importar lo que hay Porque a mis redes sociales por sí casi nadie me sigue. Otra cosa sobre mí es que yo soy un poquito tímido Tengo dos hermanas por parte de mamá Y dos hermanos por parte de papá Juliana Por parte de papá Y Andrés Y por parte de mamá Julie y Andrea Y yo sé que alguna de ellas está viendo este video Así que hola otra cosa de mí es que me gusta el acento mexicano y español. Hay veces que me siento demasiado, pero demasiado solo. Mis youtubers favoritos son Sebastián Villalobos, País Gamer y otros por ahí que no quiero tomo Si quieres saber eso, va a estar en la descripción. Este video lo hice porque quería saber qué tanto sab eh, Para las personas que no saben nada de mí, pues ahí está, algo, algo productivo, no sé. Eso es un poquito para las personas que no me distinguen y ya, y ya, y ya. Que eh, me gusta editar videos, grabar videos, que me hacían demasiado bullying. Otra cosa de mí es que cambiaba demasiado como era antes. Esa es otra cosa sobre mí. Esa es otra. Es que odio estar dormido. Y que me levante, no sé, me desespera. Y la cosa más vergonzosa fue haberme hecho peruquear de una forma tan extraña Y yo creo que eso ya lo dije en el anterior Otra cosa sobre mí es que me gusta estar moviéndome el cabello No sé, me siento más seguro cuando estoy grabando, no sé Cuando era niño yo era gordo, gordito, gordito Y yo creo que todavía me hacen bullying porque soy un poquito gordito Un poquito Otra cosa sobre mí es que me gusta demasiado la música Me gusta demasiado los videojuegos Otra cosa es que me gusta me gusta todo. ¡Ay, qué pendejo soy! Qué pendejo soy. Otra cosa sobre mí que es que yo, yo me gusta molestar a las personas, me gusta ver, ver sonreír a las personas, no sé por qué. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No importa si no te gustó, dale like. No olvides activar las campanitas del video anterior y etcétera, etcétera, etcétera. No olvides seguirme en mis redes sociales que van a estar allá abajo dale like si quieres que si siga subiendo videos y ya me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta